Hola, buenas tardes a todos. Arrasal de ON, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura de Planeta Fácil. Eh, hoy vamos a le leer los capítulos 8, 9 y 10 del libro de relatos de niños, de relatos de cuentos con amor un de, de María Pardo Barzán. Lo que voy a hacer es compartir pantalla desde el ordenador para que los para que la veáis. Bien. ¿Veis? Ve, eh, voy a compartir pantalla. Va, ¿se ve bien? Con lo bueno, más grande, Antonio. Así se ve bien. Sí, bien. Podéis empezar, eh, Fundación Persona Zamora. Hola, buenas tardes. Empieza Mari leyendo. Sí. Dios expulsó a, a un ángel del cielo y le obligó a vivir en la tierra durante un año. ¿Qué? Perdería, pérdida. qué pérdida de felicidad. Un año de bienestar en el cielo es un placer, placer que las personas de la tierra no podemos ni imaginar. Gracias, Mari. Sigue leyendo Laura. Sin embargo, el ángel oh, oh, obediente, obediente y, triste. y triste no se quejó. Bajo los ojos abrió las alas y con un vuelo lento y seguro bajó a la tierra. Lo primero que sintió el ángel al poner los pies en el suelo fue Soledad, porque no conocía a nadie y a nadie, ¿Y le, ¿y nadie? A nadie le conocía a él. Gracias Laura. Sigue sí, muriendo. Este, este sentimiento era muy triste para él, porque los ángeles no son muy sociables y amables. En el cielo se juntan como hermanos para cantar a Dios, charlar y pasear por el paraíso. Vale, muy bien. y aquí, muy bien, desde aquí los de lo puedes poner un poquito más grande, por favor Sí aquí venga él. el ángel durante. durante su primera tarde en la tierra tierra estaba ca cansado cansado de ver pero personas personas desconocidas desconocidas que pasaban su A su su lado. lado sin saludar. y salió y, y salía salió de, de la de gran gran ciudad vale gracias Francis sí Francisca ¿Ves desde ahí o vienes venga aquí se siente una piedra en un camino y miró al pie porque estaba echaba, echaba a sus hermanos y a... ángeles el cielo estaba de color naranja a la tercera el ángel suspiró y apoyó la cabeza en las manos y llegó sabía que no podía volver al cielo estaba triste porque él quería mucho amor. gracias Francisca. ¿Hemos terminado? voy a hacer una, voy a hacer una os voy a hacer una pregunta ahora mismo sobre esta página de qué color estaba el, el, el cielo ah, triste triste ¿De qué color estaba el cielo? Naranja, naranja, naranja. Correcto. Ahora le toca el turno a Aspadeza, Galicia. Vale, sigue Sonia. Mm. Perdona, no se escucha. Aspadeza. ¿Cuándo se calmó? un poco miró al suelo y se fijó en, en que donde había caído sus lágrimas, Hab, había caído unas margaritas preciosas. Las margaritas tenían los pétalos blancos como las perlas y el polen era tan amarillo como el oro. El ángel se halló recogió las flores con cuidado y las guardó en su manto. Vale, sigue Fátima. También intentó un proceso de la floresta de la dos, el de la Okay. El acto después de leer la poesía llegó a la conclusión de que había un año de su ciudad Tendía una casa con una oreja llena de dormitorios y una tapa con un verdadero la poesía La poesía era muy exacta y que la casa estaba cerca de dormitorios. ¿Vale? Sigue, Neri. Que insultó con su tan grande. Que felicidad encontró a su compañero, a un compañero. No había duda que la duda, la poesía reveló yo había bien claro un ángel que había bajado de la, de la tierra a la tierra, y, y el día menos pensado se, y, se iría a su hogar otra vez. ¿En qué lugar est en qué lugar estaba cerca la casa de qué lugar cerca de una iglesia correcto ahora le toca el turno a david David te toca. Dicho y hecho, el ángel se fue a la ciudad. No sabía en qué barrio vivía el ángel de la poesía, pero pensaba encontrarlo pronto. El ángel empezó a recorrer las calles y callejuelas. Estaba convencido de que la casa tendría un olor especial, propio del cielo y los ángeles, esa noche la luna brillaba y podía ver bien todas las casas. Al fin, en una calle muy solitaria había un aroma especial, Olí, olía a jazmín. El corazón del ángel empezó a latir muy fuerte y vio tras los hierros de la reja de su casa... Una cara muy hermosa con el pelo oscuro. No había duda, era otro ángel castigado por Dios que vivía en la tierra. Se acercó nervioso y emocionado a la reja. El supuesto ángel se escondía entre las flores de jazmín. Sin duda, desde el primer momento y sin explicaciones, el verdadero ángel creyó que ese supuesto ángel era real. Las dos charlaron y charlaron. Eh, ¿Dónde se escondía el supuesto ángel? David. En Jazmín. Correcto. M Mónica, te toca a ti. Vale. El, el verdadero ángel comprendió que el supuesto ángel estaba muy triste, mucho más triste que él, porque estaba encerrado entre cuatro paredes de la casa y solo podía tomar el aire fresco por la noche, junto a la reja con flores de jardín. El verdadero ángel prometió volver cada noche a visitarlo. Los días le parecían muy largos, porque estaba solo y las noches eran muy cortas, porque le gustaba charlar con el supuesto ángel. Terminaban sus charlas cuando empezaba a amanecer y desaparecía la luz de las estrellas en el cielo. ¿Puedo bajar que no veo? El supuesto ángel, con el paso de los días, empezó a estar de mal humor por el capricho y le pedía al verdadero ángel que le sacara de allí y le diera la libertad. El verdadero ángel le regalaba las preciosas margaritas para entretenerle y le explicó que era el deseo de Dios. Él no podía hacer nada. Entonces el supuesto ángel se rió fuerte. Le burló del verdadero ángel, porque quería salir de aquella casa. Y le daba igual y le daba igual Dios. Eh, ¿Qué le, le, le regalaba el verdadero ángel? Mónica, ¿qué cosa le regalaba? Pues le regalaba las preciosas margaritas. Las Por preciosas mar margaritas. Correcto. Ahora le toca Garagune, Garagune Legazpi. Os toca a vosotros. A ver, Edurne, aquí. A la noche siguiente, el verdadero ángel vio cómo el supuesto ángel salía del jardín. Le agarraba el brazo y le hablaba con voz suave, dulce y apasionada. Supuesto ángel, ya somos libres. Llévanos contigo. Escap es esca Escaparemos pronto antes de que me echen de menos. El verdadero, ángel, el verdadero ángel estaba asombrado y no dijo nada. Caminaron rápido, salieron de la ciudad y llegaron al monte. Era una noche muy agradable del mes de mayo. El dos, los. los dos par, pararon junto a un árbol. El verdadero ángel estaba muy contento y tranquilo y miraba al cielo ahora Maribel espera eh ahora va a leer Maribel eh ella él él supo su supuesto él por supuesto Ángel como ya os imaginaba era era una mujer ella estaba nerviosa y, so, y soleada asombrada. y asombrada que diga, asombrada que él no hablaba no el tema impo, importante ah. por ejemplo del matrimonio ahora está junto ella se alejó ah. un poco se enfadó se enfadó y le dijo. Le dio. Y le dio un. Un de, tremendo. Tremendo. Sé. Bofetón. Al verdadero ángel. Se fue corriendo como una loca. ¿De qué temas no hablaba importantes el supuesto ángel? ¿De qué no hablaba? Eh, de, matrimonio, ¿eh? de matrimonio de matrimonio correcto eh, ahora le toca el turno a, a Zamora otra vez una persona Zamora. hola, hola. sí qué tal Laura vale sí el verdadero ángel abandonado murmuraba muy triste el verdadero ángel no era un ángel, no era un ángel, al decir esto el cielo se abrió y otros ángeles bajaron a rodear al verdadero ángel. Dios le había perdonado porque no había caído en la mayor tentación del mundo que es la mujer. Todo había sido una prueba de Dios. Gracias, Laura. Sigue, sí, Mari. El verdadero ángel subió al cielo entre, entre canciones y luces preciosas, pero miraba el reloj de el remojo a la tierra y suspiraba. Allí se quedaba, daba un sueño que a ti. La pregunta es: ¿eh, ¿cómo subió? el verdadero ángel al cielo ¿con qué subió? entre canciones correcto ahora ya hemos terminado el episodio 8 ahora empezamos con el episodio 9 y empieza a leerlo eh, Aspadeza vale, Cristina Esta historia sucede en un balneario a la gente, pero no de esos a los que van la gente rica, sino en un balneario al que van los verdaderos enfermos, donde a la hora de la consulta médica. Hay que vivir viejitas de pelo gris y que apenas caminan, jovencitas pálidas y otras muchas personas con grandes problemas para respirar, con unos ojos rojos um, hinchados. Vale, sigue Rebeca. una habitación y yo otro. Me separaba por un Ella era apasionada, romántica y bella. Se como yo vestida de que Siempre parecía que iba a o una cena de vacancia, Porque ella estaba bien de flores. Ella sabía había que enfermo y no había a Pero su se como una flor. Vale, sigue tú. Él había derrochado sus fuerzas en escuchar a su pobre madre le suplicaba que se cuidara más. Hasta que un día se sintió muerto en su pecho. Algo pasaba con su con uno de sus pulmones. Estaban que ¿Qué le pasó un día en que en qué parte sintió un golpe de pecho? ¿En qué parte? Los en Los pulmones. Correcto. Ahora le toca el turno a David. Vale. ¿Dónde? Aquí, en ellos, no se conocían. Ellos no se conocían, pero tenían la misma enfermedad. Ella y él dejaban volar su imaginación. Des se deseaban un amor grande y, y puro. Pero la cruz... Eso, Ardiente cuando el fuego, quien les había decidido? Decir, que al otro lado de la pared que estaba el amor que estaba eh, en su mano eh, David sigue leyendo Ah, vale. que les ayudaría a agarrarse a la vida, solo les separaba una pared. Pero allí ni ella ni él podía salir del cuarto, ni bajar las escaleras, ni correr por el contenedor. Estaban tumbados en sus camas, así como muertos, han dejado de beber agua. El médico sabía que había llegado final de sus vidas. Eh, sigue leyendo David. Y avisó al cura, ella y él, y él se prepararon para recibir a Jesucristo, ella se lava, lavó con el jabón, que olían bien, muy bien, se perdieron ¿no? por su punidad eh, eh, habrá elegido a su mujer traje y esperó a Dios. Pasaron unas últimas horas agradables, pero los que estaban a su alrededor lloraban y ella pronunciaba palabras de esperanza y hablar del cielo y, y de la fe. ¿Y entonces a quién esperaba cuando se arregló la, bar la barba y, y su mejor traje, David? A la... no sé. pero a Dios. Correcto. Ahora le toca turno a Mónica. Murieron a la misma hora y sus espíritus se encontraron en el camino del otro mundo. Antes de tomar direcciones distintas, él se dirigía al purgatorio en forma de llama roja. Y ella se dirigía al cielo en forma de pueblecillo azul. Entonces se vieron por primera vez y se detuvieron a mirarse sorprendidos. En un momento adivinaron que, era el, que eran el uno para el otro. Él era el alma nacida para ella, Ella era el corazón que le podía dar amor a él. Los dos espíritus se unieron en una sola luz. Él ya no podía entrar en el purgatorio ni ella en el cielo. Pero él que era generoso le dijo que era mejor separarse para que ella pudiera disfr disfrutar del cielo. Ella no quiso, prefirió quedarse con él. Desde entonces los dos espíritus no han encontrado un lugar donde quedarse, solo en el palo de algún barco. Y los marineros les confunden con el fuego de San Telmo. Bien, ¿con qué nos los confunden los marineros? ¿Con qué fuego, Mónica? Con el fuego de San Telmo. Correcto. Ahora ya hemos terminado el, el capítulo 9 y, ya, y empezamos con el 10. Y va a empezar a leer eh, Garagune de Gaspi. Vale, Edurne vale, Edurne vale. Laura y su madre vivían en un cuarto pequeño que servía de habitación, cocina y salón. Y para entrar tenía que bajar unos escalones hechos en la tierra. Apenas entraba la luz ni el aire, porque solo tenían una ventana pequeña con rejas sí, Laura pasaba los días allí encerrada, trabajando en adornos para vestidos y encajes y cuida, ¿Cuidando? cuidando a su madre enferma, no veía la luz del sol, vivía así dos Mira, madre ahora Vi, vi, vivir así. Damas. ¿Dos damas? Dos damas. Antes teníamos casas, tierras y joyas. Acostarse a la luz de una vela. Cuando antes teníamos sirvientes que nos alumbraban con velas en candelabros de plata. Ahora vale, Maribel, vale. Laura trataba. trataba de calma, de calma a su madre, pero pero es era importante. Imposible, imposible. imposible querida. Como siempre, los males, males pueden que crea, y la crea. y la llegada del invierno. Laura se quedó sin trabajo. Antes de, de... Antes era pobre. Pero... Pero ahora vive en la miseria. Antes le faltaba alguna cosa para comer. Y ahora Pasaba hambre y tenía los dientes amarillos. ¿Qué la, la pasó a Laura cuando en, en invierno? ¿Qué le pasó en invierno? Que se quedó sin trabajo. Correcto. Ahora, <risa> le, ahora <risa> le toca el turno a, a Zamora, a, a Fundación Personas. Mm -hmm. Vale, continúa Nuria Padre ¿Vale? La Laura es una Es boba hija, mala, mala hija Con ese cuerpo que, te, que tienes Esa cara y ese pelo rubio Con el oro No puedes dejar de tu, tu madre paseable. Laura se enfadó y quiso y quiso contestar a su madre, pero le dio pena porque llevaba muchas horas sin comer, así que se sentó y lloró. Gracias, Nuria. Sigue sí tránsito. Antonio, ¿se lo puedes poner más grande? Eh? Sí. De repente, aquí tránsito. De, de repente... A ver, espera, lo está subiendo. Ahí. De repente... De repente se puso... En, ca de pie. en pie. pie con Su sus capa, capa, ca capa, capas. Capas de, de la lana. Lana so oscura. oscura. Salió. Salió a la calle. Y sin dudar. Sin dudar. Sin dudar, dudar. dudar. Y sin dudar fue. Fue a. Un, una a una tienda pequeña ¿Dónde? donde cre, cre, cre, ¿creía? Cre, creía que creía que podía vender sus su único u, únicos te, solos vale. gracias transi Sigue, francisca ven francisca muy bien. Aquí la dueña de la tienda era la vieja y vista brasi Brasilda. Brasilda le preguntó a Laura qué quería vender. Laura se dio la vuelta y se quitó la capucha, capucha la capucha y le mostró su larga melena suave como la seda. Se dio a la calle sin duda donde quería hambre podía vender su único tesoro. No, eso ya está leído. Es Así como la seda. Ahí, como la Laura. Seda. Laura estoy viendo. Esto vendo en 10 escudos. 10 escudos. En diez escudos. Brasilia y Espera. le cortó el pelo. Brasilda. Brasilda le cortó el pelo. Aceptó y le cortó el pelo. Lo aceptó, lo aceptó cortó el no pelo. vemos más, Antonio. Nada más. Venga, gracias. Laura, si quieres. A ver. Brasilda aceptó. Brasilda aceptó y le cortó el pelo. Laura se tapaba y lloraba bajito. Brasilda, si eres una doncella tan hermosa como tu pelo, aquí puedes ganar más dinero si quieres. Gracias, Laura. ¿Cómo se llamaba la dueña de la tienda? Brasilda. Brasilda. Brasilda. Correcto. Ahora le toca el turno a Asfaxi. Sí. Perdona, mira, nos no tenemos que despedir, que nos sí. sí, ya os diremos, la, la pro, pondremos la próxima fecha en, en la página de Club de Lectura. Vale, gracias. Hasta vale. luego. Muchas gracias. Ahora, David, te toca. Eh, David, te toca ahora leer a ti. Oh, oye, es que no me había dado cuenta. Lo siento. Sí. ¿Es donde Laura? Sí. Laura cogió el dinero y sin decir ni una palabra se fue. Al salir se cruzó con un caballero. Él no se fijó en ella, pero a ella le apareció un ap apuesto. El caballero era don Luis Maneses, el joven más rico del libre de toda la ciudad. Después de un rato se conversaba de conversación donde don Luis con Basilda él vio el pelo cortado de luna encima de un paño le llamó la atención porque era un rubio muy eh, como el oro ¿De quién, eres ese, ¿de quién es ese pelo? la verdad es que no lo sé la, una joven acaba de estar aquí iba cuando tapaba y no puede, pude ver la cara me, me me dio el pelo y se fue. ¿Por qué no lo la, la seguiste? Porque ella es más pobre que las arañas y volverá a por más dinero. Brujas comen nada. Es, ese pelo es mío y la mujer si sí aparece también. ¿Cómo se llamaba el caballero? Eh, David. Luis Miguel. Correcto. Eh, ahora le toca el turno a Mónica. Don, don Luis pagó a Gasilda por el pelo. Lo guardó como si fuera un tesoro y se fue a casa. Desde ese día Don Luis cambió. Dejó de ver a, a mujeres y de ir, de, y de ir a fiestas. Salía a la calle como si estuviera buscando algo, pero por la noche se iba a casa. Empezó a llevar una vida decente y ordenada. Don Luis estaba enamorado de aquel rubio que había colocado en un pañuelo de plata con un lazo de seda. Pasaba horas mirándolo, lo besaba y estrujaba con pasión. Don Luis dejaba volar su imaginación. Pensaba que la dueña de aquel pelo rubio debía ser, debía ser una joven hermosa y pura, con, con la... Con la piel blanca y la cara de Ángel. ¿Quién sabe dónde estaría el joven? ¿Quién sabe si sería pura? Don Luis estaba como loco. Había dejado de comer y estaba cansado de buscar a la joven del pelo rubio. Estaba desesperado y celoso. E iba a visitar a Brasilda para descubrir alguna pista. Pero Brasilda no sabía nada. ¿Por qué iba Mónica a, a, a visitar a, Bra, a Brasilda? Para descubrir alguna pista. Eh... Ahora le toca el turno a Garagún Elegazpi. Don Luis estaba perdido en el amor. Tenía, temía morir de pasión y celos. Así que un día hizo una promesa ante un crucifijo. Don Luis, cuando encontré, cuando encontré a la joven, me casaré con ella. Me da igual que sea buena o mala, rica o pobre. Don Luis salió a la calle a seguir buscando a la joven. Al caer, al caer la noche, una joven pobre tapada con una capa de lana vieja le paró cerca de su casa. Señor caballero, ¿necesita, ¿necesitas en tu casa a una buena costumbrera? No encuentro trabajo y mi madre no tiene nada para comer. Este, Esa de ahí es mi casa. Ven mañana y te daré trabajo. De momento, toma este dinero que te pongo en la mano. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenía cuando vio a la joven, un joven, a la joven tapada, a la pobre tapada Garaguni? Una manta, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué llevaba encima? Sí. ¿Estaba tapada con qué? Con una manta de lana. Bueno, nos despedimos, ¿eh? que, que sí. tenemos que irnos. Gracias. Sí, muchas gracias. A vos. Adiós. A vos. Eh, Ahora le toca el turno a, a Zamora. vale Empieza a arriba, Laura. Al día siguiente, Laura estaba sentada cosiendo en la reja de la puerta de la casa de donde Luis. Laura estaba en silencio y no quería hablar con nadie porque estaba triste. Hacía sol y se quitó la capa que le tapaba la cabeza. Gracias, Laura. Lee, Nuria. Paso. Pasó Luis por allí, pasó don Luis por allí, pero no la miró. Laura le reconoció el día que fue a vender su pelo y sin querer dio un hito. Al oírlo Don Luis, se giró y reconoció el hermoso pelo. Don Luis creía que era humillado y habló a su siguiente: Gracias, Luria. Vale, el transi lo puedes poner un poquito sí. más grande? aquí don luis ver, aquí abajo mira. don luis aquí no trabajéis don luis aquí no, no no trabajéis aquí no no trabajéis más hoy es un día de fiesta fiesta no saludar saludar saludar a la a la, nu, a la nueva señor señora, señora de la de la Gracias. casa ¿A, a quién deberían saludar a la a quién deberían saludar en el, en el día de fiesta a, a, la, a la nueva señora de la casa correcto eh, ya hemos terminado de leer el capítulo número 10. Voy a dejar de compartir pantalla eh, eh, y, os, y os, voy a, eh, os voy a decir la próxima fecha de Club de Lectura. La próxima fecha va a ser el miércoles 18 de mayo a las 4 de la tarde. Miércoles 18 de mayo a las 4 de la tarde. Próxima fecha del club de lectura. Y de, el, el 18 de mayo. 18 de mayo. Voy. Voy, voy espera. Sí. Espera, que me lo estoy apuntando. Vale, eh... 18 de mayo y leeremos los próximos tres capítulos: el 11, el 12 y el 13. Del libro, del libro de relatos con amor. 11, 12 y 13. 11, 12 y 13. Sí. Pues ya está. Pues muchas gracias por haber participado en esta sesión a todos y a todas. Nos vemos el, día, el miércoles 18 a las, 4, a las 4 de la tarde. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Hasta, luego. Adiós. Hasta, luego, Adiós. Hasta luego. Hasta luego, David. Hasta luego. Hasta luego.